No hemos hecho más que empezar a caminar, pero estamos en marcha y ya no habrá quien nos pare. Todavía hay presos y presas a la vez fuera de Euskal en prisiones, que si bien están más cerca que hace un año, siguen sin ser aquello que la misma ley recoge. El preso o presa debe cumplir condenas en la prisión más cercana a su domicilio. La carga de los familiares ha disminuido y eso nos alegra. Ahora toca seguir caminando para hacer que se cumpla la ley en su totalidad, tanto en lo referente a la política de alejamiento, como en el resto de medidas excepcionales que se les aplica a los que a las Estamos en ello. su una De Naki Satelli que Riquide, vive, salta al es salto posible, aire. Eh, eh. Eh, su Tikibit se ha ido, pierde su defendida. Soba con tan pestea, di de zaharita el bide, tena que scooby de deben jabe, vide astea, errigastea, luce bidea, que el bice combate de Asia ve, así abas el nequea, sanarte libre.